Lo con eso viene por mí. La espalda. Ah. Ven acá, cabrón. Oh, soy Dios. Yo sí. De mí, bye bye. Me interesan los supervivientes, me interesan ellos. Oh Yoshi, hiciste una masacre Oh my god Dios Yoshi está a, a su servicio Viene por mí. Ah, fuck this shit. Uh, Welcome to the van. Permiso, maten entre ustedes. Oh. oh my God, yo me voy, de ahí no puedo. Ah, ah. Atravesar, okay. okay. vamos bien, no encuentro a nadie. Eso, primer lugar por mis seguidores